Buenas tardes, nos encontramos en la Escuela Distrital Inés Ponte, eh, donde se están llevando a cabo las elecciones presidenciales 2013. Nos encontramos con el señor, ¿nos indica su nombre y apellido, por favor? Ernesto Maldonado, eh, formó parte del Consejo Comunal 12 de octubre. ¿Nos podría decir cómo ha visto el proceso electoral a, a transcur en transcurso del día? Bueno, con relativa normalidad, buena asistencia, con calma y la gente alegre, contenta y asistiendo a su centro y, y el centro su derecho al voto normalmente. Gracias, nos encontramos con otra persona habitante de aquí de la comunidad, nos dice su nombre y apellido. Olga Rivero. Eh, díganos cómo usted ha visto la actitud de las personas, la participación y ese llamado, hágale ese llamado a las personas que aún se encuentran en casa para que vengan a votar un mensaje. El mensaje es que temprano la cola en sí estaba con poca afluencia de gente, pero ya ha llegado a la normalidad y se le está haciendo un llamado a las personas que nos están viendo que por favor vengan a votar, acudan a los centros, porque no solamente aquí en, en Mamera, en el centro de nosotros, eh, prácticamente en todo Antímano, que ha sido una parroquia muy votada, o sea, con bastante participantes, se ha visto que ha mermado mucho, o sea, está como muy apática. La la afluencia de gente. Ese es mi llamado, que por favor se aboquen sea, a...